Bien, tomamos como ejemplo el ejercicio 2, cuyo modelo ya teníamos eh, generado y a partir de este archivo vamos a eh, profundizar sobre las opciones que tenemos para el guardado y la exportación de archivos. Para el guardado, como hemos venido viendo hasta ahora, eh, simplemente haciendo clic en el menú superior izquierdo cuando se inicia el modelo, la interfaz de SketchUp Web nos permite guardar con algún nombre la primera vez que vamos a eh, generar eh, el registro de esta información, el salvado de esta información del modelo generado. Si necesitamos cambiar o renombrar y eso da pie a un nuevo archivo, simplemente usamos la opción guardar como. En este caso también se nos abre la interfaz que nos permite elegir la nube donde estamos guardando y si tomamos un nombre similar al que ya estamos al guardarlo con otro nombre eh, generamos un modelo nuevo. Eh, ejercicio número 2 BIS le vamos a poner en este caso guardar aquí elegimos esa ubicación y el archivo se genera. De esta forma podemos generar eh, la descarga en arch de archivos SKP de un nuevo modelo eh, a partir de el, del guardado con un nuevo nombre. Si venimos al menú principal de, de generación de archivos y de descarga, se nos abre esta ventanita, este cuadro, en el que se nos pide elegir la versión de SKP para descargar. Siempre es conveniente elegir, en este caso de las versiones disponibles, la más antigua para que tengamos la certeza de que eh, a quien le enviamos o con quien hagamos intercambio de este, de este archivo eh, pueda abrirlo. En este caso vamos a elegir la versión 2017 le vamos a dar a aceptar. En este caso se va a guardar como modelo de SketchUp, es decir, con extensión skp. Este archivo que hemos generado es el archivo que podemos este, conocer e identificar como el archivo nativo de SketchUp. ¿Qué significa un archivo nativo? Es un archivo que solo puede ser abierto con el software que lo ha generado. Es un archivo de trabajo. Quiere decir que al requerir el software que lo ha generado, no podemos decir que sea un archivo final, un archivo de intercambio final. Eh, justamente como archivos de intercambio final, es decir, un formato de intercambio que pueda ser abierto con otro software, eh, podemos obtenerlo a partir de exportar como imagen, o sea, como archivos de imagen. En SketchUp Web tenemos la posibilidad de exportar imágenes en formato PNG en forma directa. Y sí, tenemos la posibilidad de generar también otro tipo de eh, archivos de, eh, de intercambio o archivos de exportación final, por ejemplo, 2D o en 3D, de XF, DwG eh, y otros archivos que son, por ejemplo, para ediciones de trabajo especial por ejemplo los FBX que son para realidad aumentada o BJ eh, que son, o 3DS que son para el trabajo posterior en otro modelador tridimensional como 3D Studio Max por ejemplo en este caso todas estas opciones están bajo eh, la condición de que son procesos basados en la nube para los cuales se nos pide pasar a otra versión de SketchUp si elegimos por ejemplo 2D se nos abre esta ventana este cuadro, este, este, esta anticipación en el que se nos pide actualizar el software ¿Sí? es decir, pasar a una versión eh, no gratuita por ejemplo vamos a darle cancelar y simplemente en nuestro caso vamos a optar por las opciones de exportación de archivos de imagen de descarga directa en formato PNG el formato PNG es un formato de archivo de imágenes pixelares, eh, es óptimo para pantalla, no así para impresión, y podemos eh, dimensionar el ancho y el alto, o sea, el tamaño en píxeles de la imagen PNG a obtener a partir de este eh, pequeño selector, tamaño en píxeles de ancho y de alto. Por ejemplo, podríamos dimensionar esta imagen en 1024 píxeles por 768 píxeles de alto. Podemos ubicar escalando al hacer eh, scroll con la ruedita del mouse, podemos orbitar para cambiar eh, la visualización del modelo, podemos bloquear esta relación de aspecto entre el ancho y el alto de la imagen, Podríamos cambiar también la vista, las vistas que eh, preferimos este, incluir en nuestra imagen. Y también podemos eh, eliminar este fondo gris o el entorno por defecto de trabajo cliqueando Fondo Transparente. Si hacemos eh, clic sobre el botón de Exportar como PNG, al abrirse el explorador de Windows, para elegir una ruta de guardado, nos da directamente la opción guardar. Se ha generado un archivo de imagen pixelar en formato PNG a partir del modelo y del contenido de eh, la imagen visualizada que nosotros hemos generado. Bien, hasta ahí hemos visto las opciones del guardado del archivo de trabajo, es decir, en el formato nativo .skp, las opciones que tenemos disponibles en SketchUp Web para la exportación de una imagen pixelar, en este caso en formato PNG, con un tamaño determinado por nosotros. Y vamos a ver una última opción con posibilidad de, de, de salida de archivo, que es en formato PDF. ¿sí? Desde, la misma, eh, desde el mismo menú de exportación en este caso no vamos a elegir ni guardar, como, ni exportar, sino imprimir. Al elegir imprimir, tenemos la opción de que se nos muestre, en este caso está configurado en milímetros, en la unidad de longitud de trabajo, y podemos elegir un tamaño de papel, en este caso normalizado. Vamos a elegir el tamaño que está, que es A4. Podemos elegir entre eh, la disposición vertical u horizontal, es decir, apaisada, de, eh, lo, del contenido de, la, de lo que queremos incluir en nuestro modelo. De la misma forma podemos este, de, tildar esta opción para generar un modelo con fondo blanco y eliminar el, el color por defecto del entorno de trabajo y podemos elegir también cuál vista, vista actual, en este caso todavía no hemos configurado escenas, eh, para poder seleccionar el contenido. Tenemos la posibilidad también de imprimir en escala, pero requiere nuevamente actualizar la versión del software que estamos usando. Es decir, pasarnos a una versión con algún tipo eh, de pago u otro tipo de licencia. Así es que vamos a elegir Vista Actual, Imprimir en PDF. Nos va a generar este, eh, esta advertencia que es que SketchUp genera archivos que se pueden usar con cualquier visor de pdf que tengamos instalado le damos continuar y esperamos que se genere nuestro archivo pdf le damos guardar y de esta manera también se ha generado otra forma de exportación de archivos de intercambio o finales en este caso archivos PDF.